La exposición se llama Pakishi Kusitunignya, que significa Realidades y el Sueño. En esta temática enfoca lo que es la cultura mazateca y la cosmovisión. Dentro de, de estos trabajos siempre van a haber palabra y frase en la lengua mazateca, que para mí es como la parte principal de mi identidad como mazateco. Mucha gente que no conoce la cultura mazateca, pues por lo menos pueden admitir este, o conocer esta cultura que está en el estado de Oaxaca. ¿no? Principalmente cuando desconocen de las lenguas que existen en su país, pues puedan llegar a conocer esta cultura mazateca y por lo menos puedan llevar esta palabra en mente. Yo dibujo desde niño, desde a los 14 años, he sido autodidacta porque de la prepa vivía de mis trabajos también, en esa etapa pues he dibujado paisaje, bodegones, retratos y todo lo que es la parte figurativa, pero una vez entrando a la Facultad de Bellas Artes ya es cuando abordo más como mi punto de, de creer que el arte es más... Esta técnica se llama monotipo, se hace sobre un acrílico transparente, se pinta como si fuera el óleo. Se pinta en este acrílico, después una vez terminado, ya lo pasas a la prensa. Todo mi trabajo es lúdico y efímero. Todas las piezas que abordo es en el momento, todas las piezas que voy abordando desde la línea, el trazo todo va saliendo en el mismo, en, al mismo tiempo, pues. Dentro de la gráfica, los óleos, los acrílicos y también otra parte que le llamo del collage, pero estoy llevando un collage monumental, que justamente es lo que está en la entrada, que es el, como el mural efímero que le llamo y el collage monumental también. también ahora manejo mucho es el collage. Como un recurrimiento que tengo es que es el primer material que tengo acceso a eso para poder desarrollar un nuevo lenguaje, en este caso este, apropiando desde la revista del libro vaquero, este, la revista pornográfica, carteles. Porque para mí en el arte es como si realmente tienes esa creatividad o esa forma de, de expresar, puedes desarrollar tu creatividad.